Amigos, estamos grabando ahora mismo en 2K desde... con esta cámara que tiene autofocus ahora vamos a probar en, eh, en Twitch ahora vamos a probar en Twitch vamos a jugar un poquito a la consola y vamos a charlar un poquito pero ha sido entrar en, en Twitter y ver a... Una publicación de gamers humillándose solos. Sí, hay... Bueno, primero lo de gamers... Eh, lo vamos a dejar... Deberíamos de dejarlo a veces muy aparte. Porque esto de gamers... No, gente loca que dice que juega a juegos. ¿Cuáles? No lo sé. Pero ellos dicen que... Que Sony es lo mejor. Y que Microsoft es una mierda. De hecho, pregunta el propio... Info PlayStation, ya sabemos que información y PlayStation no conjugan bien, no, no, como el agua y el aceite. Todo para responder de una manera tan estúpida como esta. Bueno, no, buena, buena, así como diciendo, muy buena esa, muy buena esa, ¿eh? no lo sabía pero no lo uso. Mentira. Ja, ja, ja, ja, ja, mal escrito. Sí, sí, hasta el ja, ja, ja está mal escrito. Yo, a mí me importa un carajo la gente que le moleste, que le, que le tengan que, que echar la bronca por cómo escriben, pero es que si escriben mal, a la mierda. Ja, ja, ja es una mierda. Ya está, lo, lo que he dicho antes, si es de. Si Windows es de Microsoft, entonces. Eso es una mierda. Pero no importa, no importa, porque como bien dice aquí, la verdad uso Linux y MacOS. Ay, santo padre, lo que tiene uno que escuchar, lo que tiene uno que leer, a los imbéciles que tiene uno que escuchar. Eh, esto lo voy a dejar en opiniones cortas, porque. No podía, no podía dejar eh, eh, paso a responder a esta tontería, pero con mayúsculas. O sea, primero que me estás diciendo, que tú tienes un Mac, que tiene, eh, tú tienes un Macintosh, tú tienes un ordenador Mac. Los ordenadores Mac y los ordenadores Apple tienen su propio sistema operativo. Lo que tú estás inventando no lo puedes meter en un ordenador cualquiera. ¿Eh? Es decir, que el sistema operativo de Mac no está disponible para ustedes. Sencillamente, ya te puedes comprar la Master Race, la GeForce, la AMD, da igual, da igual. Porque Mac hace sistema operativo solo para Mac. solo para Mac esto no te impide evidentemente eh, hacer cosas como subir vídeos incluso hacer gamer eh, Bueno, generalmente estos ordenadores tienen otra utilidad mucho más importante pero más, dedica, más enfocada a otro, a realizar otro tipo de trabajos pero bueno eso, para empezar, vamos a dejarlo de un lado. Imaginemos que simplemente tienes un ordenador y le has metido Linux, porque no creo que le hayas metido a un Mac un Linux que te has descargado gratuitamente, sin el conocimiento alguno de quién lo ha hecho, el historial que tiene, y si te va a dar problemas un Linux. Eso ya de entrada si tienes un ordenador normal. ¿Eh? Y metes un Linux, un Ubuntu, Ubuntu, Subuntu eh, y Cthulhu Llámelo como quieras. También el iOS y también Android son dos sistemas operativos para móviles, pero open source. Código abierto. No me gusta cómo ha quedado eso de open source. Entonces, esto es una completa idiotez. Qué Linux te has comprado? Bueno, comprado. Es que es gratuito. ¿Qué Linux? ¿Qué Linux? ¿O me vas a decir que le has metido a un Mac con lo caro que vale teniendo su sistema operativo perfecto y le vas a meter un un Linux? Por favor, explícanos cómo. Explícale al mundo cómo has conseguido mmm, tamaña proeza. Y explícanos cómo te va, evidentemente. Eh, ya veremos cuánto dura tu, tu, tu Mac. Creo que no mucho. Pero tampoco durará mucho tu ordenador si crees que Linux es la mejor opción porque eres un hater total de Microsoft. Si eres un hater totalmente de Microsoft... Eh, quiero que veas este vídeo todavía y que estés aquí ten pendiente a las cosas que podéis hacer y que estabais haciendo hasta ahora y que seguís haciendo hasta ahora gracias a Windows como por ejemplo streamear desde vuestras Playstation si es que las tenéis porque a mí me parece que Info Playstation está a dos velas eh, como para decir tamaño Soberana tontería, o sea, eh, alguien en la sala piensa que Windows, eh, que la gente que hace Windows no sabe hacer sistemas operativos. Alguien, o sea, vamos a preguntárselo a Chema Alonso. ¿Cuántos tenéis un iPhone? Como se nota que hay pasta, eh. Bueno, yo he venido a hablar de iPhone, ¿dónde están las diapositivas? Mira, aquí, Opa. bueno, y la, la charla la he llamado. Eh... Protege tu iPhone es tan inseguro como tu Windows, ¿vale? Porque, no sé, la gente piensa que, que los de Microsoft no saben hacer tecnología. ¿Cuántos pensáis que los de Microsoft no saben hacer tecnología? ¿no? Los ingenieros eh, son unos losers, ¿no? Si he cogido yo un virus, ¿no? ¿Cómo van a saber hacer tecnología? Bueno, lo cierto es que con el Windows se pueden hacer cosas chulísimas, ¿no? ¿Cuántas veces salió un mensaje de error y habéis jugado con el mensaje de error? ¿eh? Esto me ha encantado, ¿no? Tú eso no lo puedes hacer con el Mac, ¿vale? Tú no lo puedes hacer con el Mac lo cierto es que mucha gente ha dejado de usar Windows pensando que, que Windows es muy malo en seguridad, y de hecho Windows es probablemente el sistema operativo más seguro que existe y el que más medidas de seguridad que tiene porque está pensado para que lo intente romper toda la gente que no tiene ni idea de cómo funciona la informática ¿vale? lo cierto es que gente ha dejado de utilizar los Windows y se ha pasado al iPhone ¿no? yo tengo un iPhone, soy un tío guay ¿no? y el iPhone, ¿cuántos pensáis que el iPhone es seguro? Todo, ¿no? Bueno, yo voy a intentar demostraros que al final lo seguro o inseguro que sea una tecnología depende de la cantidad de información que conozcas de esa tecnología y lo bien o mal que lo utilices, ¿vale? Al final el iPhone está guay, es para tíos duros y además leyendo las noticias, esta es una noticia de hace poco que salió diciendo que el director del FBI insiste, el cifrado de iOS está fuera de la ley, o sea, es como Chuck Norris, es tan... Es tan fuerte el cifrado de iOS, de iOS, que es el sistema operativo de iPhone, que es que está fuera de la ley, porque nadie puede verlo, ¿no? Entonces tú, ¿estás contento? ¿No ¿Cuántos estáis contentos? Estoy seguro, tengo una iPhone, ¿no? Puta madre. Bueno, eh, lo cierto es que eh, alrededor de esta idea yo quería traeros algunos conceptos chulos del iPhone. Es cierto que el cifrado de iPhone está muy bien, el cifrado es cómo se almacenan los datos en, en el disco duro en iPhone. Vale, y eso está muy bien si tienes el teléfono apagado y desconectado, porque dice, es muy seguro, nadie puede atenderlo, nadie puede sacar los datos del iPhone, ¿no? si lo tienes apagado. Pero lo cierto es que esto no es así. Al final la criptografía, este, este tipo se llama Adi Samir, es uno de los creadores de RSA, que son la tecnología que ha estado vertebrando la seguridad informática en los últimos años, y decía una frase que la criptografía típicamente se salta, no se rompe, no hay que romper el cifrado de, de iOS. Lo más fácil es saltárselo. Y esto es muy sencillo en iPhone porque iPhone se creó para estar conectado. ¿vale? tenemos conexiones que van a las, a las operadoras de datos como GSM, GPRS, UMTS, Edge 3G, 4G todos sabéis que todas esas tecnologías están para conectarse en vuestro iPhone se conecta a todas ellas también se conecta por Wi-Fi, por bluetooth por NFC ahora, aunque es limitado porque solo está protegido para el sistema operativo pero aparte tenéis aplicaciones como Whatsapp, Facebook Twitter, Instagram o lo que sea que también se conectan a internet también hay acceso físico, lo dejáis encima de la mesa tiene acceso vuestro vecino, además tiene conexión por control de voz, se conecta a tu voz Cualquiera puede abrir hablarle a, al teléfono Y lo más divertido, que la gente no sabe Es que le puede hablar cualquiera a tu iPhone Y le va a hacer exactamente el mismo caso que te hace a ti Ninguno Además, los teléfonos, la gente los pincha A los ordenadores por iTunes en, Tanto en Windows, como en SX eh, Como en Linux, se le hace jailbreak cosas piratas Y además está conectado a la nube ¿Vale? Pues tu teléfono está conectado Y en todos estos sitios, el cifrado de iOS este, Fuera de la ley, ni pincha ni corta no va, vamos a preguntar a Chema Alonso que es un hacker eh, español eh, un catedrático en informática que por cierto trabaja en Movistar eh, esto no lo digo gratuitamente, lo digo porque últimamente estoy teniendo problemas así que si el vídeo llega a, a él que estoy seguro que llega a él porque los algoritmos ayudarán a que llegue a él bueno, pues ¿te ha quedado claro? yo creo que puede que todavía a lo mejor no te haya quedado claro pero desde luego a mí lo que me ha quedado soberanamente claro es que no tienen ni idea ni de informática mmm, cometes faltas de ortografía por cierto también ahora que lo estoy viendo y no sabes ni escribir jajaja ja, ja. eh, sí una falta de ortografía son los anglosajismos como poner la interrogación al final y no ponerla al principio en el castellano español o como los queráis llamar en el idioma que usamos todos los hispanohablantes hispanohablantes eh, cuando tú haces una pregunta abres una un símbolo de interrogación para poder comenzar la pregunta y cierras eh, con una interrogación los americanos no los ingleses tampoco pero porque su idioma se lo permite, porque su idioma entiende que no necesita abrir una, una, una interrogación a no ser que la pregunta sea muy muy específica. Si os fijáis en algunos títulos, en algunos textos eh, escritos en inglés, cuando la pregunta es como muy eh, lapidaria, entonces sí se abre. Eh. No es que ellos sean desconocedores de del símbolo simplemente no lo utilizan porque no lo necesitan y es una pérdida de tiempo yo también pienso lo mismo pero en español se utiliza y si no, es una falta de ortografía bueno, yo me voy yendo, amigos espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis, darle a like y compartir y nos vemos en Twitch en unos momentos que también tengo que probar cómo va el autofocus ¡Bruh! en el otro lado, a ver si parpadea y nos deja estragos tópicos a, a todos ahí nos entra un, un, un ataque de pirecia ya con tanto parpadeo maldita sea con la cámara pero bueno, y no y la cámara no es que sea mala pero para el stream mmm, ahora lo comprobaremos nos vemos en el próximo programa entonces Game en Channel